Por lo general deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes siete síntomas. Rigidez matutina de más de una hora durante más de seis semanas. Artritis de al menos tres articulaciones coexistentes durante al menos seis semanas y evaluadas por un médico. Artritis en las manos, muñecas, bases de los dedos y o base de la segunda falange durante más de seis semanas. Inflamación simétrica durante más de seis semanas. Nódulos reumatoides subcutáneos. Factor reumatoide positivo en análisis de sangre, imágenes radiológicas compatibles con este diagnóstico como erosiones u osteoporosis en muñecas. Las pruebas más frecuentes son los análisis de sangre del líquido sinovial y las pruebas de imagen como ecografía, resonancia magnética nuclear, radiografía, TAC o escáner y gammagrafía.